Guardia, mi nos encontramos aquí en la iglesia IBC Caracas, Venezuela Le damos un cordial saludo En este, en este momento, al terminar nuestro servicio Nos encontramos aquí con nuestra hermana Mayerlin Bolívar La cual va a dar parte de su testimonio Y nos estará contando de, eh, el testimonio de su vida ¿Cómo estás hermano Maya? Dios te va Amén, mis hermanos mi hermano. Eh, Estoy muy agradecida con Dios en realidad, Por todas las, las bendiciones que me ha dado y de verdad me siento en victoria, gracias al Señor. Amén, gloria a Dios. Bueno, comenzamos con la palabra. ¿Cuánto tiempo tienes aproximadamente congregado con nosotros en la Universidad IBC Caracas Venezuela? Eh, tres meses tengo congregado acá y ha sido de bendición. Amén, amén, gloria a Dios. Bueno, otra de las preguntas es, ¿en qué área de tu vida has visto la mano de Dios? O sea, ¿qué testimonio nos puedes dar que el que te estás congregando con nosotros has podido ver la mano de Dios moverse en tu vida? Mi vida ha sido bastante transformada, me ha mordido mi carácter, Señor, porque Él es bueno. Es un proceso que también ha estado pasando porque mi carácter ha sido bastante fuerte. Pero gracias al Señor, hoy en día, Dios me ha cambiado, me ha transformado y le sigo al Señor con amor, con, con toda mi amor. Amén, gloria a Dios. Bueno, este, El hermano tiene alguna palabra que sirva para esperanza por medio de tu testimonio de lo que pasaste, que sirva de esperanza para todas las personas que nos están viendo en este momento. La bueno, palabra que puedo que bueno, el del Señor es una experiencia bastante maravillosa, es algo de que, que nos explica, de verdad, porque es el amor que nos maestra el Señor a nosotros, es algo que, que no se puede comparar con lo, con lo que ofrece el mundo. Le puedo decir que busquen de Dios, de su palabra, de su camino, Amén. Bueno, esto fue todo por hoy, mi hermano amado. Espero que la, la, la bendición del Altísimo se pose sobre todos ustedes. Que Jehová les bendiga, que Jehová les guarde y que Jehová prospere todos sus caminos. Desde aquí, desde Caracas, Venezuela, Iglesia IBC, les dan poder saludo. Dios les bendiga.